Hola, ¿qué tal? Me llamo Sara Varela y trabajo en el Museo de Historia Natural de Berlín y dentro de este módulo de variables ambientales os voy a hablar de las variables climáticas y en particular de WorkClean y de los modelos de circulación global. Eh, me he enfocado en estos dos modelos, en estos dos tipos de, de datos porque son los que se usan en casi el 100% de los estudios de marcoecología, de biogeografía y... Creo que es muy importante que entendáis las diferencias que hay eh, entre estos modelos y cómo, cómo se han hecho. En una clase anterior, Ángela Cuervo ya os ha hablado de Worklim. Yo voy a insistir en algunos puntos para que quede muy claro, porque Worklim, es, como estábamos diciendo, es uno de los, de los modelos que se ha utilizado casi en todo el mundo y hay, hay en todos los trabajos de investigación de, de biogeografía. Y, y creo que incluso hay, hay carreras de biogeógrafos que. Que no sería lo mismo si no, si no si hubiera puesto este modelo libre en, en el año 2005. Entonces, vamos a ver, para que tengáis una, una idea, un esquema resumen, fácil, sencillo. ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el, el modelo WorkLean y, y los diferentes modelos que hay de circulación global? WorkLean es un modelo de interpolación de datos, de estaciones meteorológicas. Entonces Aquí en este mapa lo que veis son puntitos, estos puntitos rojos son sitios donde hay datos de temperatura, precipitación, ¿vale? Y en el medio tenemos sitios donde no hay datos. Entonces, Working lo que hace es utilizar un algoritmo para generar datos, ¿verdad? Para generar eh, el valor de, de la variable en los sitios donde no tenemos datos. Por el contrario, los modelos de circulación global que se llaman Atmosphere Ocean General Circulation Models, son unos modelos físicos que lo que hacen es generar un grid eh, en el que tenemos tierra, tenemos océano y luego un grid tridimensional de, de la atmósfera, ¿verdad?, y, y estos modelos eh, se basan en ecuaciones de intercambio de calor, humedad, precipitación, bla, bla, bla, eh, capas de vegetación, eh, dónde están los hielos, verdad, los cajetes polares, contracción de gases en la atmósfera, eh, millones de parámetros y todo, todo interactúa unas celdas con las otras y entonces eh, dados unos unos eh, parámetros iniciales de contracción de co en la atmósfera, de dónde está la capa del hielo... Eh, se deja el, el modelo eh, correr hasta que se estabiliza y entonces vemos, vale, pues eh, con estas condiciones aquí en este píxel la temperatura de los cinco primeros metros sería 5 eh, grados o 10 grados. Eh, después la siguiente más para arriba sería 0 grados, después menos 5 grados, después menos 20 grados. no Entonces tenemos datos para toda la atmósfera, datos para para los, los océanos también velocidad del viento dirección eh, pues bastantes bastantes variables de cómo funciona el clima eh, dado un, un modelo no hay diferentes eh, modelos de cómo de cómo esquematizar el, el, la circulación atmosférica la circulación oceánica y entonces estos diferentes modelos van a tener diferentes resultados también entonces simplemente con esto eh, con esta diapositiva podéis ver que no es lo mismo. Una cosa es por ¿verdad? interpolación de, de datos reales, y otra cosa es vamos a intentar entender el sistema, generar una serie de ecuaciones que resumen cómo funciona el clima en la Tierra, y de esta manera, con este tipo de modelos, podemos crear situaciones ficticias. Por ejemplo, ¿qué pasaría si aumenta el CO2 en la atmósfera eh, un 20% o un 30% o hasta este punto? Entonces dejamos correr el modelo otra vez y vemos, ah, pues entonces en este caso, en este píxel de aquí habría pues 30 grados en vez de 25, lo que sea. ¿Qué pasaría si la capa de hielos en vez de estar aquí, verdad, bajaría baja hasta aquí, por ejemplo? Ah, pues por ejemplo en el máximo glaciar, ¿verdad? Que tenemos un, un casquete polar que baja mucho más que lo que tenemos ahora. Ah, pues el albedo es mucho mayor, refleja más, hace más frío. Entonces al final eh, dejamos correr el modelo y aquí te dice pues haría 15 grados en vez de 25. Bien. Entonces, cuando queremos echar un modelo hacia atrás o hacia adelante tenemos, cuando queremos tener predicciones del, del pasado o del futuro, este tipo de modelos climáticos son los que se utilizan. Vale. Entonces, una vez que tenemos ya en el esquema general de qué es World Clean y qué son los modelos de circulación oceánica, eh, modelos de circulación global, vamos a ver primero el WorkClean, os voy a explicar despacito para saber que sobre todo qué es una interpolación y qué significa y qué tipos de interpolaciones hay. Entonces, WorkClean, como habíamos visto, tiene un, unas estaciones meteorológicas, ¿verdad? De temperatura media, rango de temperatura y precipitación. Entonces, aquí tenemos datos, ¿verdad? Por ejemplo, y en el medio no tenemos nada. Entonces tenemos que interpolar. ¿Qué es interpolar? Una interpolación es yo tengo datos para estos puntos, ¿verdad? Para el 0, para el 1, para el 2, para el 3. En, imaginaros que esto es un transecto y yo he eh, tomado datos aquí, aquí y aquí para una variable. Dale, en el 0 vale 0, en el 1 vale 0,8, en el 2 vale 0,9, en el 3 vale 0,1, por ejemplo. Pero en cambio no he tomado datos para 0,1 aquí o 0,2. No sé cuánto vale la i, ¿verdad? Entonces, yo puedo crear un modelo para intentar, como yo sé cuánto vale en 0 y cuánto vale uno, 1, puedo intentar saber, intentar dar una ecuación de cómo va por aquí. Va así, va así, va así. ¿Cómo, cómo hace la curva aquí, verdad? Cómo vamos desde 0 hasta 0,8, por ejemplo. Entonces, el modelo más sencillo de interpolación sería, por ejemplo, un, eh, el vecino más próximo. Entonces, si yo estoy cerca, de, por ejemplo, de una estación meteorológica que me dice que vale 0 grados, pues yo también valgo 0 grados. Si estoy cerca de una estación meteorológica que me dice que tengo un 0,8 grados de temperatura, ah, pues entonces estaré a 0,8 de temperatura. Y entonces, es un modelo muy muy sencillito que lo que asigno sería la estación meteorológica más cercana, por ejemplo. Puedo Intentar hacer un modelo un poco más complejo que sería una ecuación lineal. Voy de 0 a 0,8 directamente, ¿verdad? Luego de 0,8 a 0,9, de 0,9 a 0,1. Entonces, este punto en el medio vale pues 0,4, por ejemplo. Y este por aquí, pues 0,2. ¿Sí? Entonces estoy creando unos valores por el medio a partir de este modelo, que es un modelo sencillo, que simplemente es unir los puntos. Puedo intentar hacer un modelo un poquito más complejo, por ejemplo, un polinomio creando una función que pase por todos los puntos, ¿verdad? En este caso me va a quedar una función mucho más smooth. ¿O puedo hacer un spline? ¿Qué significa un spline? Que cada uno de los intervalos eh, está calibrado de manera separada, es una función diferente. Entonces, de 0 a 1, por ejemplo, aplico esta función, de 1 a 2 aplico esta otra función, de 2 a 3 aplico otra función diferente, de 3 a 4 aplico otra función diferente. Entonces, cada uno de estos intervalos... Va por separado. ¿Por qué os estoy poniendo aquí el spline? Porque el World Climate es un spline, ¿vale? Es el Mazin spline, es Algorithm. Entonces es un spline, va por intervalos y además mete unas covariables. Mete latitud, longitud y elevación como covariables. ¿Qué significa esto? Esto significa que si tenemos aquí una estación meteorológica que vale 10, ¿verdad? Aquí me dice que, que la temperatura son 10 grados centígrados y aquí otra estación meteorológica que dice que. La temperatura son 10 grados centígrados y yo tengo que dar los valores en el medio, ¿verdad? ¿Cuánto vale aquí la temperatura? Si aplico, pues, no sé, el modelo más sencillo, si aquí es 10, aquí es 10, bueno, pues será 10, 10, 10, 10, todo, 10, ¿verdad? Por el medio todo 10 es. Ahora, ¿qué pasa si meto elevación? Y yo sé que cuanto más alto sea un sitio, más frío es. Pues yo puedo decir que aquí debe hacer 9 grados, aquí 8, aquí 7, aquí 6, ¿verdad? Cuanto más alto esté más frío va a hacer y luego volver otra vez a ir hacia el 10 porque cuanto más bajo esté, más cálido va a ser el lugar. ¿no? Entonces esto es lo que hace eh, Worklin Mete la altitud como una covariable y entonces si yo sé que aquí este este píxel es más alto que este de aquí abajo, pues va a ser un poquito más frío. Con esto en, en mente, eh, Higman hizo 19 variables eh, 11 son de, de temperatura y 8 son de precipitación las podéis bajar aquí en workline.org esta es la pinta si, si alguien bueno supongo que muchos de vosotros no habéis trabajado con esto nunca entonces es un raster que es un, un mapa de, de, de, de celditas que cada celda tiene asignado un valor en este caso temperatura ¿no? Temperatura media anual, pues aquí será 10, aquí 11, aquí 12, de temperatura media anual, aquí será 20, 25 o lo que sea, ¿no? Aquí más, los rojitos más cálidos, los verdes más fríos, la temperatura media anual. Esta es la precipitación del verano, de los cuatro meses más, más secos, entonces aquí eh, lloverá menos, aquí lloverá más, bla. Debe estar al revés, ¿no? Esto debe ser que aquí llueve más. No, esto es, esto es eh, en, en rojitos que llueve más, supongo, y en, y en verdes que llueve menos, porque tenemos el Sahara y todos los desiertos muy verdes aquí. Y esto la temperatura. Temperatura mínima mayor, temperatura mínima menor. Vale. Estos mapas han utilizado muchísimo, como, como estaba diciendo al principio. Eh, de hecho... Eh, eso yo creo que casi el 90 de los trabajos que se han hecho en macroecología biografía son utilizan este modelo utilizan el, el working para lo que sea para relacionar temperatura con eh, variables climáticas no temperatura precipitación con lo que sea tamaño eh, área del range del, de la especie lo que sea entonces <coughs> Voy a seguir eh, haciendo hincapié en que esto es un modelo, entonces quería explicaros ahora qué significa, uh, qué significa que yo interpole eh, al hacer un mapa. Esto yo creo que os lo explico también Ángela. También, Entonces, imaginaros que estos son puntos, que son estaciones meteorológicas, y yo tengo datos de la temperatura. Aquí, por ejemplo, vale 15, aquí vale 8, 17, 25 grados de temperatura, ¿verdad? Y por el medio no tengo nada. Y aquí puede haber a lo mejor 100 kilómetros entre medias. Entonces, mirar estos mapas. Estos son los puntos. Negros, que son las estaciones meteorológicas, y es donde yo tengo datos, ¿verdad? Si yo aplico el vecino más próximo, lo que tengo son unos cuadradotes, ¿verdad? Aquí, que será lo mismo? Aquí valdrá 15, ¿verdad? Aquí valdrá 8, aquí valdrá 17 y aquí valdrá 25. Bien, si aplico un, un modelo de interpolación lineal, lo que tengo es esto, ¿no? Si aquí vale 15 y aquí vale 8, aquí valdrá 14, 13, 12, 9, 8, 6, ¿no? Cada vez hasta, hasta 8, perdón, de 15 a 8. Bien, si aplico una interpolación cúbica tendré esto que es un poquito más smooth, ¿verdad? Bueno, ¿por qué os estoy mostrando estos mapas? Porque una vez que yo genero mi modelo de interpolación, lo que estamos haciendo es utilizar ese modelo de interpolación para sacar el nicho de la especie normalmente. Imaginaros ahora que estas dos X que están aquí son los puntos de ocurrencia de mi especie. Mi especie está aquí y aquí. Entonces, en este caso, si utilizo este, esta interpolación, voy a decir que mi especie vive, tiene un nicho eh, muy restrictivo que solo está a 25 grados. Si utilizo una interpolación lineal, voy a decir, ah, no, mi especie está a 12 y a 14 grados o así. Y si utilizo una interpolación cúbica, puedo decir, no, está a 17 y a 22 grados, por ejemplo. Entonces, daros cuenta que en estos tres mapas, la información real que yo tengo es la misma. Lo único que está cambiando es el modelo de interpolación que yo estoy utilizando para generar el mapa debajo, ¿verdad? Entonces, el modelo es muy importante y, y va a determinar la salida que tenemos, va a determinar los valores que tenemos. Entonces, tenemos que estar muy seguros de que el modelo funciona y de que el modelo funciona para el área que estamos utilizando nosotros para, para nuestra especie. ¿vale? Entonces, ¿Cuál, ¿Cuál de estos tres eh, eh, modelos será mejor? Pues el que mejor ajuste a los datos de, del sitio, ¿verdad? Y va a ser, pues eso, más ajustado al nicho conforme más realista sea el modelo. Bien, con esto que quiero decir, y lo voy a repetir muchas veces en esta charla, que los datos climáticos del WorldClim no son datos, ¿vale? Son predicciones de un modelo. Esto lo voy a repetir mucho porque eh, he colaborado con mucha gente trabajando con con modelos de distribución, gente que trabaja en campo, con plantas, con, con animales. Y me ha costado me ha costado que entiendan eh, algunas veces que esto no son datos. Porque todo el mundo es como, no, no, yo quiero trabajar con WorkClean porque está a un kilómetro. No está a un kilómetro, es una interpolación. Entonces yo intento explicarles que te lo puedo hacer a un centímetro si quieres. vale, No, no es cierto. Si queremos trabajar con datos que son datos que son reales, a un kilómetro, a 30 metros, o lo que sea, entonces tenemos que ir a imágenes de satélite, que sí que es el valor de la variable en ese punto, a esa resolución. Y esto pues lo vamos a ver más tarde eh, en, en esta sección de datos ambientales. Pero en este caso, tanto Worldclim como los modelos de circulación global son modelos. Son modelos de cómo funciona el clima. Eh, Worldclim es un modelo de interpolación. Entonces, estos datos que están a un kilómetro... No es real, nadie ha ido a un kilómetro a ver cómo estaba el clima, ¿verdad? Simplemente tengo una estación meteorológica en un sitio, otra en otra y el resto en el, en el medio he aplicado un modelo. Asumo que esto es así, que cuanto más eh, elevado está, menos eh, temperatura hace, eh, cuanto más hacia el norte está, más frío hace que hacia el sur. Y una vez que aplico este modelo, me, me da una serie de datos que se ajustarán mejor o peor, depende de dónde, dónde esté. Y ahora lo veremos. Vale, hasta ahora os estaba hablando del WorkClean 1, de la primera versión, que fue en donde eso, pues todo el mundo ha trabajado y, y se ha generado todo un, un campo nuevo de, de, de biografía y de macroecología. Ahora tenemos el WorkClean 2 que acaba de salir, entonces tiene más estaciones meteorológicas, datos del 70 al 2000 y tenemos... Eh, Además de las 19 variables eh, bioclimáticas, tenemos variables mensuales, que esto está genial, mínimo, máximo y media de temperatura, de precipitación, y luego tres variables más, radiación solar, eh, temperatura, presión de vapor y, y velocidad del viento. ¿Vale? Tenemos más variables, genial. Y además, eh, bueno, aquí veis otra vez que las estaciones meteorológicas han sido interpoladas utilizando... El mismo algoritmo, ¿verdad? Con estas covariables. Ahora utiliza otras covariables. Utiliza elevación también, pero además utiliza distancia a la costa, además utiliza eh, temperatura de, de la superficie máxima y mínima, y, y la cobertura de nubes sacada del MODIS. Entonces tenemos más variables que entran como covariables dentro de la interpolación. El modelo estará mejor, será más, más ajustado, ¿verdad? ¿Cómo están haciendo? Los lo voy a explicar así muy sencillito. Eh, esas son las variables. Imaginaros que, que tenemos aquí las estaciones meteorológicas, entonces eh, hacemos un, un lo divide por, por regiones, ¿verdad? Entonces calibra el modelo con, con una serie de puntos y luego valida con otro. Y luego ve los residuos. Entonces para cada una de, de de estas regiones va a haber diferentes, van a hacer diferentes modelos, qué modelo se ajusta mejor de interpolación para predecir los datos que yo tengo. Y una vez que he hecho muchos modelos con muchos eh, eh, con muchas subsamples de, de las estaciones meteorológicas, escojo, eh, veo cuál es el modelo mejor, escojo cuál es el modelo mejor para cada región, para Norteamérica, para Sudamérica, para Europa, que pueden ser diferentes los modelos, y luego se, se unen todos estos modelos de las diferentes zonas y se crea una capa final, que es lo que podemos descargarnos. Si queréis ver mejor cómo funciona, podéis bajaros este, este artículo donde ellos explican todo lo que han hecho. De esta forma obtenemos, eh, otra vez, variables climáticas, como decía, de temperatura, precipitación, ¿verdad? Mensuales también, que eso está genial. Además de velocidad del viento y, y otras. presión de vapor era y, y, y cobertura de nubes, no me acuerdo. A ver. Eh, no, radiación solar, perdón. Vale. <coughs> Genial. Esto es el workflow de ahora. Al mismo... Pues lo mismo que pasaba con, con el workflow con la versión 1. Aquí tenemos... Eh, tenemos también eh, los mapas de dónde están las secciones meteorológicas. En este caso son puntitos eh, rosas. Entonces vemos que en toda esta zona, en Norteamérica, por ejemplo, tenemos muchísimos datos y en cambio, por ejemplo, pues Canadá o Groenlandia siguen teniendo muy muy poquitos. Evidentemente no es lo mismo interpolar, no sé, 20, 30, 40 kilómetros que 1000 kilómetros, verdad. Entonces, si veis, ellos mismos dan unas, unos valores de error del modelo. Y tenemos aquí dos eh, gráficos que son bastante interesantes, que es que el modelo eh, funciona peor cuanto más alto es el sitio. O sea, el WorkClim 2 predice mal la, el clima de las montañas y además predice mal por el aislamiento. En plan, los puntos que están más aislados, más lejos del resto de puntos, eh, se predicen peor. Evidentemente, cuanto más tiene que depolar el modelo, peor va a predecir. Esto es, es lógico. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que los puntos de aquí, ¿verdad? Que hay zonas, por ejemplo, el Sáhara o eh, el Amazonas o Canadá o Groenlandia o la zona de desierto de, de um, Australia. Son zonas que tienen muy muy poquitos datos. Son zonas que estarían aquí, ¿verdad? Puntos aislados son y se están predeciendo mal. Vale, otra vez. Esto no es una pipa, es un, es un cuadro, ¿verdad? Es un dibujo de una pipa. Esto no es, no son datos. Otra vez lo repito, son es un modelo. Es un modelo. Entonces, lo que pase aquí, o aquí, o aquí, o aquí, quizás me lo voy a creer un poquito menos. ¿Por qué? Porque tengo muy poquitos datos. Y estoy interpolando muchísimo. Estoy generando muchos datos con muy muy poquita información. En cambio, en otras zonas que tengo muchísima información, como por ejemplo Norteamérica, pues me lo voy a creer más. Porque realmente tengo información que da muy muy poquito espacio. Entonces, eh, en general, esta zona está mejor muestreada. Me voy a creer más esto. El mapa que, que dé aquí de precipitación de temperatura que el mapa que me dé aquí de precipitación o temperatura. Vale. Creo que con esto ya sabéis, tenéis una visión, por lo menos general, de lo que es el WorldClim. Y ahora vamos a ver lo que son los modelos de circulación global. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo mi especie? Esta es mi especie y entonces quiero saber cuál es eh, su distribución en el futuro o en el pasado. Pues que no puedo utilizar Worklink. ¿Por qué no? Porque yo no tengo estaciones meteorológicas con datos para el futuro o para el pasado. O sea, no puedo interpolar el futuro, ¿verdad? Porque no tengo datos ni había datos en el máximo glaciar, Esas estaciones y puedo interpolarlas igual para ver eh, cuál sería el Worklink del pasado. Entonces, si yo necesito... Para trabajar en conservación o para trabajar en genética de poblaciones y ver cuál era el rango de la destrucción en el pasado, necesito proyectar mi modelo calibrado en el presente y proyectarlo hacia el pasado o hacia el futuro, necesito usar las predicciones que salen de los modelos de circulación global. ¿Cuál es el workflow normal eh, de, de hacer un modelo de distribución? Bueno, pues tengo unos datos de entrada que pueden ser tus propios datos de muestreo o de una base de datos como el GBIF. Aquí tengo los puntos y luego lo relaciono ¿verdad? con una serie de variables. La presencia de la especie se relaciona con temperatura media anual, temperatura de invierno, precipitación de verano. Por ejemplo, he elegido estas variables, me las he inventado, puede ser cualquier otra. Entonces hago un modelo que relacione la probabilidad de presencia, por ejemplo, con eh, unas variables climáticas y luego lo que necesito es, una vez que tengo este modelo para el presente, necesito las mismas variables exactamente para el máximo glacial, ¿verdad? Y las mismas variables exactamente del mismo modelo para el futuro. Para saber dónde está la especie. ¿Dónde podría estar? Ah, podría estar por aquí. pero como va a hacer más, eh, más calor, los ciervos van a subir al norte, por ejemplo. ¿Y en el pasado dónde estaría? Ah, pues estaría más aquí en el sur. Porque, porque hacía mucho más frío, entonces los ciervos bajaron hacia el sur en el máximo glacial. Otra vez os pongo la imagen esta para que veáis cómo son ese tipo de modelos de circulación global, que son como unas mallas 3D, ¿verdad? que todo se relaciona con todo y tienen una serie de ecuaciones para eh, eh, llegar a la solución de, de cuál es la temperatura, cuál es la precipitación de cada uno de, de estos píxeles. Otra vez es lo mismo, tienen unos modelos de atmósfera, unos modelos océanos y unos modelos de continentes. Todo está relacionado con todo, entonces esto es un sistema muy complejo de ecuaciones que se tarda mucho en, en resolver. Los pros de estos modelos, que tienes una salida muy buena cada 6, 12, 24 horas y, y que tienes muchísimas variables. De verdad, tienes eh, eso, dirección del viento, corrientes, precipitación, temperatura, eh, cobertura de nubes, muchísimas variables. Eh, las contras, pues que en principio como se tarda mucho en computar, eh, la mejor solución, la mejor resolución de estos modelos de circulación global es son 50 kilómetros Entonces, por este motivo, mucha gente es como, no, no yo prefiero trabajar con WorkClean porque está a un kilómetro. Bueno, no tiene nada que ver, ¿vale? Son cosas diferentes. Una cosa es WorkClean, esto estamos interpolando, y otra cosa es esto, que es cómo funciona el sistema, y son modelos muy poderosos porque podemos echarlos hacia el pasado y hacia el futuro. Vale, tenemos diferentes modelos. Aquí os he puesto un ejemplo de nueve de ellos, de diferentes sitios que están trabajando eh, con estos modelos y de la resolución que tienen vais a ver aquí que son 3 grados 2 grados 2 grados verdad 3 grados son son mallas muy grandes como veis aquí no son mallas grandes por qué por problemas de computación cuál es la solución que se está que se está tomando ahora se hacen modelos regionales entonces eh, a nivel global se funciona como un modelo global y luego se hace como un zoom en una parte de interés y aquí se hace una rejilla mucho más finita y entonces se saca el clima para esta zona a una resolución mejor. Entonces aquí tenéis el de Europa y podéis ver que, eh, por ejemplo, el modelo eh, regional para Europa tienes 50 kilómetros y además eh, tienes uno a 12,5 kilómetros. Este sería como el, el que tiene mayor resolución, mejor resolución, ¿verdad? Vale. De estos modelos yo no he visto ninguna página que los disponibilice por ahora. Estaría genial si a alguien de vosotros, o sea, le apetece meteros aquí poneros a, a, a eh, pelearos con esta, con estas dos páginas a ver si, si entendéis bien cómo está, cómo están los datos y, y si tenéis ganas y, y os apetece eh, sacar los datos de precipitación, temperatura y si os apetece pues eso, haceros una página web, ponerlo para, para para que el resto de personas lo puedan utilizar. Yo hasta ahora no he trabajado nunca con salidas de estos modelos, pero yo creo que me parece que es el futuro. Entonces, quería deciros que el WorkClean, la versión 1, tenía, tenía unas salidas para el presente, para el pasado y para el futuro. ¿Cuál es el problema de estas salidas que tenía el WorkClean? Imaginaros que tenemos un modelo de circulación global para el presente que está a dos grados, por ejemplo, que es este, y luego tenemos el WorkClean para el presente que está a un kilómetro. Bueno, pues lo que hacía el WorkClim, si hacemos un zoom, imaginaros que esto es un zoom de 4 eh, píxeles de este mapa, eh, lo que hacía el WorkClim era restar el modelo de clima con el modelo del WorkClim para el presente, simulación para el presente y en el del presente evidentemente, y se acaba un delta, que simplemente es la diferencia. ¿Qué significa esto? Pues si veis esto, eh, aquí tenemos los cuatro píxeles gordos, ¿verdad?, de este... Tengo el modelo de circulación global que está a una resolución grosera y esto sería el WorkClean que está a una resolución más fina. Entonces simplemente restar 10 menos 8, 2. 10 menos 9, 1. 10 menos 8, 2. Y 10 menos 10, 0. ¿Verdad? Entonces simplemente restamos los datos que tiene el WorkClean a los datos que tiene el modelo de circulación y creamos una capa que está a una resolución de un kilómetro de la diferencia para el experimento del presente. ¿Qué hacían después? Pues se lo sumaban. Eh, utilizaban el, el modelo para el futuro, que en este caso, pues aquí dice que vale 10. Bueno, pues en el futuro va a valer 28. Esto es lo que dice el modelo de circulación. ¿Verdad? Porque como decíamos, no hay una capa eh, de Worklim de futuro per se. ¿Verdad? Entonces lo que hacían era utilizar, coger los modelos de, de circulación global y sumárselo a al delta que habían hecho para el presente. Entonces, en el presente tenemos aquí dos grados de diferencia, un grado de diferencia, dos grados de diferencia. Vale, pues entonces a estos 28 grados que tenemos aquí le sumamos 2, 1, 2, 0. Se los sumamos y ya está. Entonces, creamos esta capa que es una especie de futuro, que es una mezcla entre el Worklim y el modelo de circulación global. ¿Cuál es el problema? que Yo, yo he utilizado estos estos eh, estas, eh, modelos en eh, más de una ocasión, pero eh, no estábamos como muy eh, contentos cuando ni Mateos, eh, Mateos Lima Ribeiro es un eh, investigador eh, brasileño que también trabaja con, con modelos para el pasado. Yo también trabajo con modelos para el pasado. Entonces, los dos estábamos como un poco intranquilos con este tipo de, de aproximación. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Uno, porque teníamos que calibrar con el WorkClean para el presente y echarlo para el pasado con esta especie de mezcla de un AOGCM con un WorkClean. Entonces no es el mismo modelo. Yo estoy calibrando con un modelo que es una interpolación WorkClean echándolo para atrás con una mezcla de un AOGCM con un delta. Es como... no es lo mismo. ¿vale? Yo si calibro con un tipo de modelo climático tengo que utilizar el mismo tipo de modelo para el pasado. Si Calibro con WorldClim debería tener las mismas estaciones meteorológicas en el pasado, saber qué, qué tiempo hacía, qué, qué, qué clima hacía en el pasado en esas estaciones meteorológicas y volver a interpolar exactamente igual. Vale, ¿qué pasa? Que no existe. Entonces, eh... uno, por eso, porque se mezclan... Es, ahí esta inconsistencia metodológica dos, porque este delta está asumiendo si tú uh, eh, restas esto el, el mapa del presente con el mapa del World lo que tenemos es una diferencia ¿verdad? entonces te dice ah, aquí eh, la diferencia entre el presente y el World son 8 grados aquí 9 aquí 8 aquí 10 entonces este delta funciona lo utilizan tanto para atrás como para adelante esto quiere decir que eh, si, por ejemplo, ahora mismo entre Berlín y Madrid hay tres grados de diferencia, en el pasado habría tres grados de diferencia y en el futuro habría tres grados de diferencia. Siempre. Como que las diferencias, el patrón general de diferencias climáticas a escala pequeña se mantiene en el tiempo. Siempre. Pase lo que pase. Y esto no, no, no tiene por qué ser así. Por ejemplo, eh, si en el máximo glaciar eh, el, los casquetes polares bajan hasta Berlín, por ejemplo... Eh, la temperatura podría bajar a menos 20 grados aquí no y a lo mejor la diferencia que hay entre berlín madrid en máximo glaciar son o sea, 30 grados no 3 ¿no? entonces el patrón local de diferencias climáticas no tiene por qué ser estable en el tiempo pase lo que pase ¿no? entonces este delta es sumar y restar el delta del presente tal cual hacia atrás o hacia adelante es un poco aventurarse demasiado Así que, así que por estos motivos eh, nosotros lo que hicimos fue intentar conseguir las variables climáticas tal cual de los modelos de tripulación global y primero para nosotros y luego para el resto ponerlas disponibles para todo el mundo. Para Entonces eh, lo que hicimos, como ya habéis visto que cada uno de estos modelos tiene una resolución diferente espacial, lo homogenizamos todo a 0,5 grados que nos parecía como... Eh, hay que hacer un dos pero muy muy pequeñito. Sería como una resolución, son 50 kilómetros de, de tamaño de píxel de lado. Entonces, es una resolución adecuada, yo creo, para trabajar a nivel global, pero no es un kilómetro. ¿vale? A un kilómetro yo creo que es demasiado. Es, es intentar crear un... un un grano, un tamaño de grano que no que no es verdad, ¿no? que no que la, que, que, que es, es más la el algoritmo de interpolación que estás utilizando que el valor real que, que tienes ahí. Entonces, creamos las 19 variables climáticas y también mensuales: temperatura de precipitación, temperatura media, máxima y mínima. Y os la podéis bajar aquí si queréis. Entonces, eh... Yo creo que normalmente para todos los que estáis o casi todo el mundo, trabaja en el presente. Entonces tendríais que bajaros aquí el, el presente, el moderno, ¿verdad? Ahora mismo. Eh, el experimento para, para ahora, no para histórico ni, ni para preindustrial ni nada. Entonces, eh, calibraríais el modelo aquí y si lo queréis echar hacia atrás, con el baseline del moderno, lo echáis al holoceno o al máximo glaciar, por ejemplo, hace 21.000 años o hace 6.000 años. O lo echáis hacia delante. Y estos son diferentes escenarios del futuro. Esto es un escenario más optimista, hay menos cambio climático, esto es un escenario más pesimista, hay más cambio climático. Entonces, lo que deberíais hacer sería, para cada uno de estos modelos, calibrar en el presente, echarlo hacia atrás o hacia adelante, y luego, para cada uno de ellos, ¿eh? si vais a trabajar para el futuro, por ejemplo, cosas de conservación, dónde están las áreas de reserva, eh, que se mantienen constantes en el tiempo, a pesar de, los, por ejemplo, un cambio climático severo. Entonces calibramos en el presente, lo echamos al futuro, tendríamos X mapas y luego tenemos que hacer un, un mapa resumen de, de todas de nuestras predicciones en el cual tendremos sitios que aparecerán a lo mejor muy muy rojos, por ejemplo, cuanto más modelos eh, lo están prediciendo, que son los sitios que todos los modelos predicen que la especie podría estar ahí y sitios a lo mejor donde tiene solo un modelo o dos modelos que predicen que la especie podría estar ahí, entonces hay más incertidumbre si la especie podría estar ahí o no, por ejemplo. Vale, esto es la pinta que tienen, para que lo veáis, 0,5 grados, y aquí si queréis leer un poquito más de cómo, cómo están hechas las variables. Y por último ya, antes de terminar, quería enseñaros esta, estas imágenes que es eh, sobre un trabajo que hice de eh, las variables climáticas globales eh, en el máximo glaciar. Entonces, esto es la diferencia, estos son, ¿dónde están las diferencias? Eh, más grandes para Bio 1, Bio 2, eh, entre modelos. Entonces aquí lo que veis hasta Bio 11, estas son variables, todas estas son variables de temperatura. Entonces lo que veis aquí es que la temperatura sobre todo varía, las predicciones para el máximo glaciar sobre todo varían en el norte, ¿verdad? Y en cambio las variables de, de precipitación que son estas, vemos que hay una variación bastante grande en la zona del trópico. ¿Esto qué significa? Que no todos los modelos predicen lo mismo. Aquí hay modelos que predicen más o menos precipitación, y sobre todo en los trópicos, ¿verdad? Aquí hay más incertidumbre en cuánto llovía en el máximo glaciar. ¿Y qué pasa aquí? Pues que hay incertidumbre acerca de cuánto frío hacía en el norte en el máximo glaciar. Más o menos en el Ecuador todos dan temperaturas parecidas, pero cuando llegamos al, al, a las zonas del norte hay modelos que son... Más dramáticos ponen más frío y modelos que son menos dramáticos, menos frío. Con esto que quiero decir, que, que hay una gran incertidumbre entre modelos, que, que si trabajáis con, eh, con mapas hacia el futuro o hacia el pasado, debéis aplicar más de un modelo. A veces se ven trabajos con uno o dos y yo he hecho con, con pocos modelos porque trabajamos por ejemplo, con el WorkClean y tenía solo dos. Por ejemplo, el Miroc y el ccsm Bueno, pues ahora hay muchos más y hay que usarlos. ¿Por qué? Porque cada uno puede dar una predicción totalmente diferente y es importante entender eh, cuál, es son, cuál es la incertidumbre que, que un modelo puede no ser perfecto un modelo de esto de circulación global hablando con gente de, que trabaja con este tipo de modelos lo que dicen es que, que depende que no hay ningún modelo perfecto entonces hay gente que trabaja a lo mejor en, en australia y se centra más en australia y le, le molesta más que, que el modelo funcione mal en australia entonces funcionará mejor en esa zona y otra gente que trabaja, por ejemplo, en Canadá, y entonces le molestará más que el modelo falle en Canadá. Entonces, cada modelo funciona bien para unas zonas, mal para otras, ningún modelo es perfecto por ahora. Entonces, aquí os muestro otras imágenes para que veáis con la temperatura, ¿no? Y esto es la latitud. Entonces, veis lo que estaba diciendo. En las zonas eh, del sur y del norte, del del sur y del norte verdad tenemos una un incertidumbre mayor una dispersión estándar mayor entre modelos, con la BIO1, que es la temperatura media anual. En cambio, con la BIO12, que es la precipitación anual, tenemos una diferencia mayor en, en, el, en el ecuador. Esto para el último máximo glacial. Si veis aquí la correlación, esto es la BIO1, por ejemplo, eh, la, la temperatura media anual, y esto es la correlación entre los diferentes modelos. En esta imagen lo que estamos viendo es que la correlación entre variables climáticas de temperatura es alta, en general, menos en estas dos. Eh, esto significa que todos los modelos, más o menos, el patrón que producen es similar. Más frío en el norte, más calor en el centro. Algunos son más extremos, otros no, pero la correlación, el patrón general, es, eh, es, es muy, muy similar. En cambio, las variables de precipitación es un poquito menos. Entonces, cada uno está prediciendo que, que llueve diferente. Todos producen más o menos el patrón de temperatura similar, pero el patrón de precipitaciones no tanto. Con esto que os quiero decir, que si vais a hacer un modelo, eh, decir, un modelo de distribución de especies para echarlo hacia el futuro o hacia el pasado, yo os recomendaría que intentéis ponerle cuantas menos variables de precipitación mejor, y si vais a, porque cuanta, cuantas más variables le estáis poniendo estáis aumentando muchísimo la incertidumbre. Os van a salir unas, unas predicciones cada vez más diferentes. Entonces, intentad pensar bien qué variables necesitáis, por qué, y, y, por ejemplo, pues, precipitación anual, ya está. vale Y un 2-3 de, de temperatura, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya veréis que hay incertidumbre, además de haber incertidumbre en algoritmos eh, de modelaje de distribución, en, en datos, en sesgo de los datos, hay incertidumbre en los, en los modelos climáticos también, que eso es algo que se está empezando a hablar ahora mismo. Entonces, ya para, para terminar. Creo que con esta visión general tenéis una idea de qué es WorkClean, qué son los modelos de circulación. Eh, con esto podéis empezar a trabajar. Si necesitáis más cosas, perfecto, nos escribís. Eh, estamos pues, aquí para ayudaros eh, lo que queráis. Entonces, eh, tenéis WorkClean para el presente. Repito, son, no son datos, ¿verdad? son predicciones de un modelo. Los tenéis a un kilómetro si queréis. Y luego tenéis los modelos de circulación global que son para el presente y para el pasado y para el futuro. Estos son si necesitáis hacer un modelo para predecir dónde están los refugios en el pasado o para saber dónde están las áreas donde la especie podría estar en el futuro. Y luego, lo que os decía de las variables, que es mejor que utilicéis variables de temperatura que de precipitación, porque la temperatura en general parece que se predice mejor verdad los cambios de temperatura, la precipitación es pues depende de la vegetación, es un patrón mucho más complejo y ya está, con esto con esto me despido eh, deciros que, que espero que, que os vaya muy bien en este curso, que aprendáis mucho y, y eso que hasta ahora se ha hablado mucho de a lo mejor de métodos de, de tipos de modelos de distribución de especies y también se ha hablado mucho de, de datos, de esos en los datos pero no de variables y quizás es el momento de empezar a hablar de, de qué variables tenemos y cómo poder mejorar las variables que tenemos y bueno pues a lo mejor los sensores remotos como satélites o los modelos regionales como habíamos hablado son dos caminos ahí de futuro que se deberían explotar, si a alguien le apetece ponerse pues adelante un saludo, chao